Ya la tendríamos preparadita para para peinarla vamos a coger ahora una buena hebra de, de hilo del de muñequería y vamos a peinarla de una forma muy chula Vamos a coger eh, nuestro bolígrafo borrable y os comento, mirad, yo voy a utilizar lana, de, es una lana finita para las dos agujas de 3,5 medio 4, ¿veis? Es muy finita. Con esto lo que he hecho han sido tiras de 30 centímetros, las he cortado a ambos lados. Y de estas eh, no os puedo decir una medida exacta porque eso depende un poco del gusto de, de cada una. Yo he hecho un buen, una buena madeja, un buen manojito. Y ahora vamos a ver cuántas vamos a ir necesitando. Estas las vamos a reservar. Ahora vamos a coger nuestra muñeca por la parte de atrás. Y vamos a hacerle eh, como una especie de, de marcas para peinarla. Mira vamos a hacerle una marca que nos vamos a venir hasta la costura de la cara y por aquí nos vamos a venir con otra marca hacia la costura de la cara ahora imaginar que todo esto la parte de la costura sería una marca la siguiente la vamos a hacer como a medio centímetro de la costura de, de la cara y nos vamos a venir dando la vuelta por aquí hasta encontrarnos con este centímetro otra la vamos a hacer exactamente igual vamos a ir haciendo marcas más o menos en redondito aunque no tiene que llevar una figura exacta y así lo vamos a ir marcando todo alrededor de, de la cabeza Más o menos. Ahora por aquí delante. Yo todo esto luego con la plancha de, de vapor. Con la pequeñita. La que tengo de manualidades. Eh, eh, he descubierto que aplicándole solamente vapor. Se le va todo. Y me y me, me respeta la pintura sin tocar. Después os lo voy a enseñar. Bueno pues yo por aquí le voy a hacer una marca por ejemplo una marquita así vale y ahora ya con esto lo que vamos a hacer va a ser coger nuestra aguja la de muñequería y vamos a empezar por ejemplo por la parte de aquí vamos a hacer como medio centímetro un poquito menos el primer punto El siguiente va a ser un poquito más ancho. La idea es que entre uno y otro, el, el punto que queda visto por encima sea más grande que el que queda oculto. Mirad. Este, por ejemplo, yo lo voy a hacer hasta aquí. ¿Veis? Este me queda descubierto es más grande que este que me queda oculto entonces lo voy a ir haciendo así el que dejo por la parte descubierta es más grande que el que dejo por la parte de dentro y bueno como esto es un poco repetitivo Voy a haceros solo un par de puntos y lo demás lo voy a hacer con calma, porque así en esta posición Erika me, me enreda muchísimo el hilo. No, no tenemos ni que tirar ni nada, ¿eh? que quede bien cogido, pero no hace falta tener, hacer nada de tensión. Vale, pues nos vamos a venir así y lo vamos a ir haciendo por todas las líneas que hemos ido marcando. En esta ocasión, como os dije, vamos a ir por la línea de puntos. Luego ya haremos esta parte. Y vamos a ir haciéndolo así. Voy a, a coser todos estos puntos y ahora vuelvo con vosotras. Después de darle toda la vuelta con, con el hilo, me ha quedado de esta forma. Le he puesto dos dos tiras más, dos filas más de hilo por la parte de delante donde os comenté que tenía puesta para la parte del flequillo. Bien, pues ahora vamos a coger de las lanas que los trocitos que teníamos cortados, pues por ejemplo 2 4 6 8 12 12 hilitos. 12 trocitos de lana vamos a cogerlos y vamos a poner Mira, la muñeca de espaldas a nosotras vamos a meter la, una, una aguja de crochet esta pone que es del 4,5, y medio es bastante grande eh, vamos a meterla por ejemplo por aquí hacia adelante de la muñeca vamos a coger los trocitos de vamos a llamarle mechones de, de lana lo vamos a poner por la mitad más o menos lo vamos a enganchar aquí en nuestra nuestra súper aguja vamos a hacer un poquito de fuerza y vamos a meter hacia adentro ahora cuando lo tengamos aquí vamos a cogerlo Toda esta parte de los chuflitos y vamos a tirar para arriba. Apretamos y tendríamos uno colocado. Esto lo vamos a hacer con todas las, con todos los pespuntes que hemos hecho. Vamos a coger otros 12. Voy a hacer un par de ellos para que veáis porque esto es todo repetitivo. No importa que sean 12 exactos, ¿eh? podemos coger eh, 12, 10, 14 y jugando un poquito para que no nos salga tan, tan, tan igual. Hacemos lo mismo. Ponemos nuestra aguja hacia adelante, hacia, hacia la frente de, de nuestra muñeca. Ponemos todo el hilo, toda la, la lana dentro de nuestra aguja. Buscamos la mitad. Y pasamos todos por la parte de atrás. Y ahora aquí los cogemos todos y lo vamos a pasar por el centro. Sacamos. Y tiramos y así nos van a ir quedando yo voy a poner toda la cabeza alrededor como veis tengo bastante bastante tarea y ahora cuando lo haya puesto todo volvemos y la peinamos mirad cómo ha quedado el pelo de, de nuestra erika un montón un pelo súper súper bonito os había comentado que pusierais creo que unos 12 eh, Tiritas de lana eh, Yo empecé por estas 12 Pero al final las estuve quitando Y he puesto 6 Con 6 es suficiente Y así todo, mirad, ha quedado un montón de pelo Mirad, queda súper bonita Yo ahora la voy a, a dejar La he cortado un poquito no he, no he cortado mucho porque me gusta así Me gusta que queden unas más cortas Unos trozos más cortos que otros Queda como más natural Pero bueno, así todo la he igualado un poquito Algunos algunos hilos que estaban por aquí y a lo mejor ahora, eh, cuando ya la tenga peinadita y tal, eh, la termino de, de cortar. Pero bueno, en un principio la voy a dejar así. Voy a... Bueno, pues mira cómo le ha quedado la florecilla. A mí me gusta mucho, me parece que le queda muy bonita. Ya le he puesto también los zapatitos, lo tiene ya puesto todo. Y bueno, pues ahora solamente ya voy a hacerle las fotos para, para ponerla a desfilar y, y para, para compartirla con todos vosotros. Será el reto próximamente... Y bueno, pues espero que, que os haya gustado. Ahora le pondremos todos los accesorios que le hemos hecho para la ocasión, como su abriguito. Que mirad qué mono le ha, que, que le ha quedado. Es una monada, la verdad. Es que merece la pena cuando hacemos cositas así tan pequeñas. Nos dan mucha guerra y mucho trabajo, pero luego cuando las vemos, la verdad es que quedan súper, súper graciosas al menos a mí me gustan mucho y bueno pues tengo también un pequeño bolso no sé si se lo pondré al final o no está hecho como yo hago algunos con, con restos de botes de champú y de cositas así que vamos reutilizando y, y bueno veremos a ver si se lo pongo o, o a ver lo que hago y esta es la otra florecilla que, que tenía tenía las dos opciones al final me ha ido un poco más por esta, me gustaba un poquito más. Pero como os he dicho, como os he comentado, pues eso ya va a vuestro gusto. Yo pienso que la otra le queda bastante bien. Pero vamos a ponerle esta. Mirad qué mola. Tampoco le queda fea. Bueno, pues vamos a hacerle las fotos y, y ya está. Hasta aquí hemos llegado con, con nuestra muñeca este ha sido el proyecto de hoy espero que te haya gustado y si es así regálale un like a mi canal si no quieres perderte ninguno de mis tutoriales te aconsejo que te suscribas y actives la campanita si quieres hacer otro proyecto déjame tu sugerencia debajo del vídeo y lo haré encantada si te apetece hacer a Erika con nosotros la haremos próximamente en el grupo de Facebook, el taller de amparo. Si es así y te animas, pues estaremos encantadas. Me dejas un comentario y te enviaré la invitación lo más rápido posible. Un beso y siempre gracias. Chao, amigas.